Colchón Bank. Una Ajá. forma de ahorro riesgosa, no riesgosa. Vamos a conocer más detalles de la mano de nuestra gente amiga de Valerza. En este caso está conectado ya Pablo Luro para explicarnos un poco más acerca de este Colchón Bank. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andas, Pablito? Buen día. Buen día, Nico. Buen día, Nancy. Buen día a toda la gente. ¿Cómo andan? Bien. Bien, bien. muy bien. Ajá. ¿Vos? Bien, contento. Bueno, se abrió la vacunación. Yo mayor de 40 no pude, mayor de 30. Ahora sí, mayor de 18 me voy a poder vacunar. Ah. ¡Vamos, todavía! <ríe> Guarda y que no hay, no hay notificación todavía en varios sectores. Así que si vas a vacunarte en algún CAPS, en algún SIC. Yo pensé que tenías 15, Pablo. Pensé que no llegabas todavía a los No, no, 20 recién cumplidos. Tengo el CAPS de los huaycos, así que apenas se habilite. Ahí está, me voy para allá. ahí está, ¿viste? Claro, está bueno. Hay muy una, una franja etaria que estaba esperando que muy se abra bien, bien. ¿eh? la vacunación. Está bien, Palito, está así bueno. Es. Está bueno. Bueno, antes que nada, chicos, eh, un beso muy grande a los camarógrafos, que ayer sé que fue ese eh. día. Uh -huh. Tengo unos regalos geniales, pido mil disculpas. No, no me dejaron entrar al estudio, así está, que cuando vas digo, la pará, próxima vez... Están aplaudiendo a, sí, acá, está, ya te está digo, a, has, has, has dicho regalos y hayan eh. eh, aplaudido acá, te, te están haciendo, vamos Pablo, así que te amo. te Y dicen, eh, lo que pasa, chicos, que ellos hacen los mejores planos. Sí. sí. Claro, seguramente. Uno va al estudio... Sí, sí. Depende mucho o, de ellos. O te matan o te glorifican. Claro, es, claro. Puede, puede pasar, por eso hay que tenerlos de amigos. Claro, sí, sí. Sí, es verdad, verdad. Bueno, gente, la, la verdad que bueno, cada vez que, que me invitan a, a salir al aire saben que me siento muy cómodo y siempre trato de traer temas de actualidad. Yo denomino el colchón bank a esos ahorros que están debajo del colchón, Ajá. que para mí particularmente son los más riesgosos y los menos rentables, más riesgosos por un tema de robo, hurto, incendio, y obviamente menos rentables porque están quietos. Yo a la gente le cuento un poco porque dice colchón bank ahorros debajo de, del colchón. Esto la gente tiene muy pegado a lo que es el 2001. Dice yo tengo la plata debajo del colchón y el que me escucha a mí siempre hablar con ustedes sabe que hace 60 años yo digo que Argentina vive un proceso inflacionario. Les cuento algo, un datito muy bueno. En el año 1960, cuando comienzan todos estos procesos inflacionarios, el argentino iba, cruzaba el charco y se iba a Uruguay, a Montevideo, a Punta del Este, a comprar propiedades. En el año 90, con el boom del Luna 1, se iba a Estados Unidos, a Miami, a comprar propiedades. Pero los que somos 100% mortales, esto es para el 1% de la población, el 99%, tenemos dos posibilidades, o llorar o vender pañuelos. Yo prefiero vender pañuelos y tenemos que agarrar instrumentos en pesos que podamos hacer una inversión, que estemos igualados o superar un poquito la inflación, o en dólares, cubrirnos inversiones que estén fuera del río argentino o que tengan un poquito de rentabilidad. Miren, yo le voy a hacer un jueguito. Con este billete, con este billete de sí. 100 pesos, hace 20 años comprábamos... 30 kilos de asado. ¡Ay, oh, qué Hoy, lindo! ¿30 Hoy kilos de asado? Compramos 30 kilos de asado. Hoy Mirá compramos vos. 250 gramos. Ah. Ahora, con este billete de 100 pesos, hace 20 años comprábamos 100 dólares. Sí. Ajá. Hoy, con Pero 100 no. dólares, podemos comprar 21 kilos de asado. No podemos comprar 30 kilos de asado. ¿Qué claro. quiero decir con este ejemplo? que los procesos inflacionarios, o más en países como Argentina, menos en países como Estados Unidos, también sufren problemas de inflación. Para cerrar un poquito la idea, hay analistas económicos que están diciendo que Estados Unidos este año, yo lo conté la vez pasada, va estando entre 4 y 5% anual uh -huh. de inflación. Y dicen que están proyectando que de acá a 10 años, Estados Unidos va a tener una devaluación de entre el 25 y 30%. Por ende, esos dólares que tenés debajo del colchón van a seguir perdiendo valor. Es lo Ajá. que decimos siempre, ¿no? Eh, Pablo, el dólar también devalúa, el dólar también pierde valor. A veces no nos damos cuenta, pero eh, también tiene una una mínima también de porcentaje, no es lo mismo la devaluación que estamos teniendo uh -huh. en el peso argentino como, así tan, como lo tiene el dólar, pero igualmente eh, perdemos ¿no? cierto porcentaje. Sí, sí, acá recuerden siempre lo que yo digo, que parece fácil casarse con el dólar, pero es difícil divorciarse del peso. Siempre le digo a la gente que me ve del otro lado que se siente en su casa con su familia y se ponga a pensar, ¿qué necesito? ¿Qué puedo hacer con el dinero? Yo conozco, por ejemplo inversores que tienen 40, 30 mil, 8 mil, 10 mil pesos y automáticamente hacen una inversión. ¿Por qué es esto? Porque entendieron el concepto del dinero. Uno no puede tener el dinero quieto en Argentina y especialmente los pesos. Entonces, tienes que buscar instrumentos con una renta fija, conservadora, que tenga liquidez, para por lo menos igualar la inflación o superar un poco. Y en lo que respecta a los dólares, hay elementos como obligaciones negociables que se puede conseguir una, una renta un poquito más chiquita pero bueno, poder igualar esta inflación que se está generando en todo el mundo. Uh -huh. eh, Pablo, me parece que ha cambiado un poco con el tema de la pandemia. Había muchos que hacían el Colchon Bank, como vos estabas diciendo hace rato, y eh, sobre todo el año pasado, cuando estaba todo muy quieto, muchas personas dijeron, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer con, con esto que tengo del colchón Bank? ¿Qué hago? ¿Lo muevo? ¿Qué, qué puedo invertir? No sé, amplío mi casa, eh, compro un terreno, digo... Eh, me parece que ha Algunos cambiado empezaron, un poco. Eh, algún emprendimiento también. Eh, también, me parece que digo, eh, a lo que iba es que me parece que ha cambiado un poco no, la, la mentalidad eh, desde el año pasado hasta acá, me, me refiero a, a la pandemia, ¿no? Cómo ha quietado toda la pandemia y eso también hizo que la gente comienza a pensar en decir, bueno, a ver, ¿cómo muevo el dinero? Pensando en la inflación también, ¿no? Claro, especialmente lo noto mucho en la gente grande. La gente grande Ajá. que se encontró con la pandemia, encerrada en su casa, eh, sin tener por ir una ayuda de los hijos, que tenía un pequeño guardado abajo del colchón. Y hay muchísima gente que parece loco lo que voy a decir, pero se especificó y tiene un sueldo en pesos, que lo acompaña a su sueldo de jubilación y vive mucho mejor. Claro. Yo desde que me senté con ustedes hace tres años a hoy, especialmente Jujuy, la mentalidad cambió un montón. Yo la vez pasada claro. conté que si uno va... A Italia lleva mil dólares, le dan mil euros. O sea, uh -huh. por eso es fundamental el ahorro. Por eso, la vez pasada cuando vine con ustedes, que hicimos un juego, ¿se acuerdan que era tu primera inversión y toda la gente que, que nos comentó tuvo más de 50.000 visualizaciones? Mirá, y hubo uh. muchísima gente que nos contó qué haría con su primera inversión. Bueno, por eso nosotros, desde Valerza, lo que vamos a hacer esta vez para ayudar a la gente, porque este libro que se llama Impulso Millonario, es un libro que habla sobre todos los gastos de más que hacemos diarios, Qué cómo bueno. esos gastos se pueden transformar en ahorro y cómo después del ahorro se pueden transformar en inversión. Ajá. Por ende, a toda la gente que entra a nuestras redes sociales de Valerza, ponga Me Gusta en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, y nos cuente cuáles son esos gastos diarios que están haciendo hoy, van a participar por el sorteo de este libro que como siempre, la filosofía Bien. y el ADN de Valerza es ayudar a la gente a pensar, ¿no? Bien. Arroba Valerza Inversiones en Instagram por lo menos. Creo que en Facebook también se figuran igual. ¿Está bueno, Diego, para comenzar a abrir más todavía la cabeza a las personas que ya han comenzado a, sí. a mover un poco Pablo, su dinero? Pablo, yo soy el más chiquito perdón, de Valerza. Pablo, perdón, Pablo, perdón, perdón. No es más grande. Que Diego tiene sí, 40. Yo tiene 100 recién casi para eh, vacunar. Eh, sí, sí, claro. perdón, perdón, Paulito, perdón, Paulito. Eh, digo, está bueno eh, también estas herramientas que, que le da eh, uh -huh. Valerza a la gente. Digo, hay mucha gente que ya abrió la cabeza, pero sí. este libro que está regalando Pablito Luro en el día de hoy, la gente de Valerza, eh, también sirve para... En el caso mío me serviría mucho porque... Digo que yo, si me siento y veo que estoy gastando de más, creo que me ahorraría unos buenos pesos. Te digo uh -huh. así, Pablito. Hagamos bueno. algo, Nico. Yo te voy a hacer una promesa al aire, la cual bueno cumpliste el día que me prometiste unos pantalones. Eso yo te verdad. voy a hacer llegar este libro regalado por mí, exclusivamente Ajá. a vos y para todas la gente. En el sorteo que comenté, pero te va a llegar este libro para que vos también lo puedas aplicar. Buenísimo, Paulito. La verdad, la verdad, me sirve un montón. Chicos, eh, me, me ay, retiro. ¿Me nada, voy si se pone se o sea, No, no, no, Pablo, escúchame. Igualmente, la gente se puede acercar, por ejemplo, si se ha quedado con dudas. De... Sí, nos encontramos en las oficinas en Alvear 499, a media cuadra del shopping. O si no, nos mandan un mensaje por WhatsApp al 388-510-0382. Y un oficial va a poder charlar un rato con ustedes. Bien, ahí está. Eh, prometo que el pantalón va a llegar, Pablito. Eh, no sé si se animará a usarlo. No sé si se animará a usarlo porque Ajá. son tobilleros. Eh, Pablito es de, de los chupines, sí, sí. Pero el tobillero es como que no sé si se animará todavía. Hagamos algo. La próxima vez que pueda ir al piso, seguramente el mes entrante, yo te llevo el libro y vos me llevas los chupines. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eh, hacemos el cambiante. Y le llevo, llevo los regalos a los camarógrafos. No saben lo que son. Genial. Sí, los esperen que... Ahí está. Dale. Perfecto, entonces, eh, Pablo, ¿nos vamos a estar reencontrando la próxima semana? Así es, gracias. Gracias, Paulito. un abrazo grande. Ahí está ¿eh? la gente de, eh, de Valerza, hablando del Colchón Bank.